Tiene la palabra el senador Martínez. Muchas gracias, señor presidente, y buenos días a todos. Bueno, como ustedes saben, la monarquía en España es una institución discutida y discutible. Cada uno puede tener su propia posición, pero lo que parece objetivo es que se trata de una institución de origen medieval y aristocrático y que se rige por el derecho de sangre y no por, por la voluntad popular. Pero más allá de eso, lo que parece cuestionable es su eficiencia y el servicio que presta a las y los ciudadanos. Por eso resulta difícil de aceptar la falta de transparencia que ha caracterizado hasta el día de hoy a la Casa de Su Majestad el Rey. Igual que resulta difícil de entender que en los presupuestos de este año se aumente la partida a esta sección en 70 millones de euros, siendo que todavía no se han recuperado los recortes en secciones muchísimo más importantes como la sanidad o la o la educación. Y es por eso por lo que hemos presentado este veto, por el aumento injustificado de las de las partidas asignadas a esta sección y por la falta de transparencia que ha caracterizado a la Casa de Su Majestad el Rey. Esto al margen de que muchos de nosotros prefiramos vivir en un Estado moderno y democrático en el siglo XXI y de que prefiramos vivir en un país de ciudadanos y no en un país de vasallos. Muchas gracias.